Bienvenido al nuevo módulo de firma digital en Defontana RP. En primera instancia vemos un listado con documentos que se han enviado para ser firmados con su nombre, fecha de creación, creador, firmantes y estado de la firma. Además, al costado derecho encontramos un submenú que nos entregará información de él o los firmantes del documento. También tenemos la opción de descargar el documento original, el cual aún no tiene firma, y descargar el documento una vez firmado. A continuación, podemos ver un ejemplo del documento firmado, el cual para ser abierto requerirá de una clave de acceso, la cual le será entregada al o los firmantes mediante un correo electrónico durante el proceso de firma. Como vemos, al final del documento aparecerá la firma digital validada por BPO Advisors. Volviendo a la interfaz, revisaremos ahora el proceso de firma de un documento. Para esto debemos seleccionar el botón Subir Documento, aquí seleccionaremos o arrastraremos un documento a la pantalla de carga. Una vez cargado podremos cambiar el nombre del documento, seleccionar uno o más firmantes, podrás agregar y eliminar firmantes durante el proceso de manera fácil y rápida. Luego escogeremos el nivel de seguridad que utilizaremos para nuestra firma, para esto existen dos opciones. La primera opción, Cédula de identidad, solo requerirá del número de serie de la cédula del firmante, mientras que la segunda opción, Validación de identidad mediante preguntas, nos solicitará además preguntas únicas que solo el firmante podría responder. Una vez cargado, la solicitud de firma llegará mediante correo electrónico al firmante. Cuando abrimos dicho correo, veremos el nombre del documento a firmar, la clave para poder abrir dicho documento previo a la firma, y el enlace para firmar. Cuando abrimos el enlace, en el caso de ser usuarios del ERP de Fontana, veremos la interfaz del ERP con la sección de firma digital. En caso de no ser un usuario, solo veremos la interfaz de firma digital sin los menús del ERP. Al seleccionar el documento, daremos clic sobre el botón firmar. Hecho esto, un nuevo código será enviado al correo del firmante para realizar la firma. Ahora procederemos a validar la identidad del firmante. En este ejemplo escogimos la validación con preguntas. Este tipo de validación incluye también la validación por cédula, así que en primera instancia deberemos ingresar el número de serie que aparece al reverso de la cédula de identidad y posteriormente contestar cuatro preguntas de validación. Estas preguntas son de conocimiento exclusivo del firmante y son generadas a partir de información pública obtenida desde diferentes fuentes. Una vez contestadas, con al menos 3 de 4 preguntas correctamente respondidas, el documento se firmará en forma exitosa y podremos descargar el documento firmado digitalmente. Así de fácil es firmar digitalmente todo tipo de documentos con Defontana, sean estos contratos, anexos, avisos y mucho más. Si quieres saber más, ingresa a www.defontana.com. Defontana De Fontana es crecer ahora.